hola amigos familias conscientes y despiertas hoy tenemos una invitada que para mí es una persona muy especial porque bueno es amiga y es compañera y bueno hemos compartido muchas cosas muchas vivencias profesionales y bueno me hace muchísima ilusión que hoy pues sea el testimonio de, de este tema que a mí me apasiona y y que quiero que, bueno, con su testimonio, pues que nos aporte todos sus conocimientos, ¿no? Como madre. Eh, tengo el gusto y el placer de presentaros a, a Vicky, Tondo, Jiménez. Hola, Vicky. Hola, Neus. Encantada de estar aquí. Gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de, de poder hablar contigo. llevamos tiempo detrás de, de poder juntarnos. Y, y nada, agradecerte y, bueno, saludar a toda la gente que, que nos ve y que te sigue y nada, pues eso, que estoy encantadísima. Sí, bueno, y yo, y yo porque, bueno, eh, te conozco y bueno, conozco también a, a tus hijos, que Vicky tiene cuatro chicos ahora, son tres chicos y una chica, pero bueno, han sido pequeños y tú has tenido experiencias con ellos. Explícanos exactamente... ¿Cómo han sido tus niños? ¿De pequeños? ¿Qué características? Sobre todo de dos, ¿no? Sí, exacto. Yo tengo cuatro, como bien has dicho, Iván, Marc, Mireia y Alex. Eh, Iván ha sido siempre muy tranquilo, eh, muy... en su mundo, pero tra tranquilo, pero llegó Marc y ahí fue, fue el terremoto total. O sea... Pensábamos porque, claro, confunde a los niños traviesos, los niños muy inquietos, los niños que no paran. Me ha hecho las mil y una atrastadas. O sea, podría explicar mil anécdotas. Eh, y era un niño que eh, siempre le teníamos que regañar porque siempre estaba con los adultos. Él no quería juntarse con niños, él quería siempre moverse entre los adultos se sentía como muy a gusto. ¿no? Bueno, bueno, que... Eh, ¿Qué características, ¿Qué características tú podrías decir que tenía Mark, de pequeño? Pues mira, so, eh, Mark eh, es muy inteligente, es muy inteligente. Eh, eh, ha sido un niño que siempre le ha gustado desmontar sobre todo los coches, le encantaban los coches, desmontarlos, volverlos a montar, todo lo que era el trabajo con las manos. Eh, aprendía, aprendía muy rápido. Y lo que te comentaba, ¿no? Siempre con adultos. A él le costaba más relacionarse con, con niños. Siempre entraba en conflicto con niños. Y, pero sin embargo, con los adultos, bueno, pues, pues de maravilla. Además, ha sido un niño súper grande eh, a nivel físico, porque con nueve meses ya pesaba 16 kilos. O sea, era una mole exagerada. Y. Mmm, y eso también le creó, pero no porque estuviera obeso, sino porque ha sido muy, muy, muy grande. ¿no? Y entonces eso también le creaba pues, cierta, cierta diferencia respecto a los niños. Eh, una vez empezó el colegio, lo que es eh, educación infantil, P3, p 4 P5, súper bien. Empezó primero bien, pero cuando llegan a segundo eh, de primaria, que ya tienen que concentrarse más, estarse más quietos, más de memoria, de memorizar ahí empezó el, el fracaso. O sea, iba a trancas y Fracaso barranos. entre comillas, ¿no? Fracaso, fracaso escolar en el sistema escolar. Exacto. Sí, Sí, sí, sí, sí, porque además es que, claro, ya se le pone la etiqueta que es un niño movido, que es un niño inquieto, que es un niño no malo, pero sí que eh, no puede dejar de molestar al resto o de hablar, porque además es sí. súper hablador. O sea, y además tenías que tener cuidado de lo que se hablaba en casa porque después lo ve con normalidad el, el explicarlo todo, ¿no? Entonces, menos mal que no teníamos nada que ocultar. <risa> Porque son características similares sí. después que después explicaré también con, con Alex, ¿no? Y, y eso, ¿no? Pero entonces, Mark era inquieto, era muy despierto, era de relacionarse con personas más maduras. Era a lo mejor un poco protector con los niños más pequeños, aunque no se relacionara con ellos, ¿tú crees sí. que era como protector? Sí, sí, es sí. El, el gran justiciero, el Exacto. gran justiciero, eh, o sea, y todos los eh, problemas que habían entre niños que no tenían que ver nada con él, a lo mejor de otras clases, más pequeños o incluso más grandes, porque ha defendido a niños más grandes. O sea, él se ha llegado a pelear por defender a un niño más grande del colegio que no sabía ni quién era, o sea, que no tenía relación ninguna. Pero, él, Pero el... que él sentía, él sentía en ese momento que lo tenía que apoyar, que defender y lo hacía. Exacto, pensar... sí, sí, sí, sí. sí. Entonces, el, el entendimiento que tienen de la justicia lo aplican. O sea, no es decir, saben que está mal y no van a hacer nada. No, no, no, no, no No se mantienen al margen. O sea, Ellos sí. se implican en esto, ¿no? Y, y bueno, de, de trastadas me ha hecho, pues bueno, desde esconderse eh, dentro de la lavadora, de hacer ver, bueno, una vez escapó de casa, que ahí sé que lo pasamos eh, fatal porque pasé muchísimo miedo, y, y después lo, lo, lo que tiene bueno es que después siempre venía y pedía perdón, porque él sabía que, que lo había hecho mal y, y siempre venía y pedía perdón y acabamos los dos llorando, pero claro, tú... Ya te han puesto la etiqueta en el colegio. Claro. Eh, hablas con el pediatra. Es que hay niños muy malos, hay niños muy movidos y tal y que cual, porque mar no es, no está diagnosticado como operativo. ¿Vale? Entonces, eh, lo pasamos. No le llegaste al médico ni nunca se médico. Sí, sí, sí, sí, sí, sí al, al pediatra, después en el colegio, a la psicóloga del colegio. Eh, pero bueno, ya tenía la etiqueta, o sea, él ya, ya, ya, ya se le habían puesto y ya no había nada más, ¿no? ¿La psicóloga exactamente qué, qué diagnóstico qué decía de él? Que era un niño muy travieso que, y que, bueno, que había niños más movidos y niños menos movidos y que a mí me había tocado, pues, el movido con más. Y ya está, y vale. ya está, y ya está. Y que, bueno, que, pues, que no se le daban bien los estudios. Vale. sí o sea, <risa> Claro, dices, eh, tú lo ves en casa y ves, ves las conversaciones que tiene con los adultos, que te habla de temas que tú incluso no sabes, y dices, ¿cómo me pueden de de decir que este niño? Es que no se le daba bien estudiar, es que no lo entiendo. Pero claro, piensa que Mark ya tiene, va a hacer 28 años. Bueno, imagínate si ¿Eh? Es, es, papá, y y es es papá es papá es, <risa> es como papá es papá una... de un niño que sube más o menos como él ¿eh? apunta, apunta maneras no sí, sí sí sí sí en todos los sentidos en todos los sentidos y, y con Mar, con Mar me llegué muchísimos disgustos porque además eh, era eso no andaba muy muy perdida no también el hecho de que bueno que su padre eh, siempre mi me había explicado que también había sido muy movido muy tal Vale. Son las mismas características, ¿vale? Y entonces, bueno, lo teníamos así como más asimilado, ¿no? Pues bueno, pues que nos había tocado un niño muy travieso, que no se le daban bien los estudios y que él a veces pues le ha costado mucho encontrar su lugar en la vida, porque claro, no saben, están como muy muy perdidos, ¿no? Perdidos, claro. Están, sí, están sí. perdidos y tú, claro, tampoco no tienes herramientas para poderles ayudar. Y te pilla de nuevo, o sea, es... Porque cada, cada niño es, es un mundo, son caracteres totalmente diferentes y ninguno es igual en ningún sentido. Con lo cual, pues bueno, pues lo fuimos sobrellevando. Una de las cosas que nos ayudó muchísimo, porque claro, en el colegio, eh, bueno, él desde, desde bien pequeño empezó yo, como he sido nadadora toda la vida, lo, lo llevamos a, a nadar. Y Marc ha sido nadador también y le fue eh, estupendamente bien, o sea, porque él descargaba toda esa, todo ese exceso de energía lo descargaba en el agua, porque además eh, como actividades extraescolares, aparte de la natación en el cole lo intenté poner, lo intenté apuntar a varias actividades y todo lo que son eh, deportes de equipo como el baloncesto, el fútbol, porque claro todos los niños el fútbol el fútbol y, y los niños realmente han sido malísimos para jugar a fútbol, ¿no? Pero el hecho de eh, del, del deporte en equipo no se les da muy bien, porque tienen demasiada energía, mucho más que el resto y entonces el, eh, el resto no lo entiende y se entiende como que quieren protagonismo y no es protagonismo, es que necesitan moverse, necesitan, claro yo me acuerdo que era muy pequeño y en un partido de básquet eh, cogió la pelota así y salió corriendo y que nadie le cogiera la pelota de básquet en vez de pasarla, o sea, que era pequeño ¿no? pero que no entienden eso, ni lo entienden ellos ni lo entiende el resto. Y bueno, y aparte los entrenadores, esa es otra, ¿no? Claro. falta eh, un poco de psicología, chico. ¿no? A lo mejor para entender a estos niños. Sí, sí, porque es lo que te comentaba, que como ya vienen con la etiqueta puesta y al ser una actividad del colegio, ¿qué pasa? Pues que ya, como que ya están avisados, ¿no? Porque yo, como entrenadora de natación, yo he tenido niños hiperactivos y esos niños eh, puedes. Conseguir con ellos muchísimo más que con el resto. Simplemente tienes que entenderlos y derivar ese exceso de energía para hacia algo positivo. Simplemente esto. Lo Entonces, que es que... tú, perdona, tú Vicky, con tu experiencia como entrenadora, ¿crees que sería bueno que los entrenadores tuvieran estos conocimientos para luego saber cómo tratar a los niños, diferenciarlos, tratarlos como iguales a todos, pero a su vez saber que, pues, por ejemplo, estos niños que tienen más energía, pues eh, entenderlos, entenderlos que, su, que funcionan de una forma especial. Sí, de todas maneras, yo voy a hablar por, por, por mi experiencia y yo tengo que decir que tanto cuando tú te sacas la titulación de, de cualquier modalidad, eh, natación sincronizada, waterpolo... A través de la Real Federación Española de Natación eh, hay una parte de psicología, ¿vale? Ah. Tienes, tienes un apartado de psicología, con lo cual esto te ayuda mucho. Pero sí que es verdad que también lo hace la experiencia y lo hace la vocación, evidentemente. Exacto. Pero sí que al menos, al menos la, la, la Real Federación de, de, de Natación eh, Española sí que tiene su, su parte de psicología. Y, y ayuda mucho, pero como te decía, eh, la experiencia y la observación. Tienes que observar mucho a estos niños. Y la mayoría, no, no quiero decir todos, vale pero al menos los niños que yo he tenido, la mayoría eh, son muy buenos. O sea, logran grandes cosas. o sea ah. Tenemos al Michael Phelps, por ejemplo, sí, sí, sí. Eh, que, que es un gran ejemplo. Pues estos niños, si los sabes llevar bien y trabajas conjuntamente con los padres vamos, pueden lograr unos éxitos increíbles Claro entonces, eh, tú también eh, podrías entender de que no es tan importante sacar mmm, brillantes notas y más apostar por los talentos de cada niño y valorar sí. eso ¿Crees que eso yo, sería positivo? Sí, yo siempre he dicho que yo eh, lo que pedía la vida para hijos, primero, que fueran felices sí, sí. segundo, que fueran buenas personas y tercero, que encontraran su camino en la vida yo no he pedido ni que tuvieran estudios, ni que tuvieran carrera porque si sí, puedes tener una carrera y no ser feliz y de qué te sirve no entonces eh, el momento que te llegue para, para estudiar o para hacer realmente lo que tú quieres hacer en esta vida, te llegará y las cosas, lo que tú tienes que hacer, lo tienes que hacer con pasión y si es una obligación, ya no lo van a... Ya, ya una persona eh, que no tenemos tanto derroche de energía, ya es cuando nos llega nuestro momento y tenemos que hacer cosas que nos apasionen, pues ellos todavía más, ¿no? Vale. Y tú esto, esto que nos acabas de explicar, esto lo, lo has transmitido, supongo, ¿no? A tus hijos, o sea, sí, con, con, sí. un valor, ¿no? De, de que sean ellos mismos, ¿no? Sí, evidentemente sí que cuando llegaba el día de las notas en casa, los hacíamos entrar eh, de uno en uno en la cocina y los demás se quedaban con la puerta cerrada detrás, escuchando a ver. Y evidentemente <risa> les tienes que decir que, bueno, que mmm, ahí la, la mmm, pequeña regañina, pero sobre todo la motivación, es que sabemos que tú eres muy inteligente, sabemos que tú puedes. O sea, esto lo puedes mejorar para el próximo trimestre, mejóralo porque tú puedes. Yo siempre les he dicho a mis hijos que pueden hacer en esta vida lo que quieran hacer, que nadie les pone los límites, son ellos los que se van a poner los límites. Muy bien, entonces tenemos a Mark, que él ha encauzado su, su vida como él quería, ¿no? Porque ahora me parece que trabaja de granjero, ¿no? Que le gustaba mucho. Y sí, bueno, ahora se ha pasado, hecho. ahora se ha pasado a, a la construcción. Ahora eh, bueno. Sí. Es que esta es otra de las características, ¿no? Valen para muchas cosas. Exacto. Y además va buscando, ah, bueno. pues, necesitan motivaciones diferentes, un tiempo aquí, otro tiempo allá y tal. Pero lo hablas con él, porque como lo tengo lejos y no lo puedo ver mucho, pues hablas con él y está súper feliz. Aparte de que, bueno, ahora ya tiene su familia, tiene su peque, tiene uh, mi Lucas. Es precioso, sí, es precioso y, sí. y, y, lo, y lo oyes y lo sientes feliz. Y con eso yo ya... ya vamos, la más feliz del mundo mundial. Y luego tienes también, nos habías hablado de Alex, ¿no? Sí, después de Marques está Mireia, pero que Mireya mmm, ha sido, bueno, la pacificadora entre todos... Ha sido tranquilita, movida, porque ha sido muy deportista también y tal, pero más, más tranquila a nivel emocional y a nivel energético, más tranquila. Y después llegó Alex. El pequeño. El pequeño. Y bueno, también fue una revolución, porque sí que es verdad que muchas características coinciden con Mar, pero hay otras que me pillaron de nuevo, porque Alex no ha sido tan travieso a la hora de hacer trastadas, pero... Eh, sí, que tenía otras características, por ejemplo, empezó a hablar muy pronto. Incluso a mí, el pediatra, cuando era bebé, pues tenía dos o tres meses y lo ponía encima de la camilla para la revisión. Eh, yo hablaba y entonces él movía los labios como intentando hablar. Y entonces el pediatra me decía, me, me, me, se enfadaba y me decía, Vicky, es que lo estás motivando demasiado. Y yo decía, Pues si yo hago lo mismo que con el resto, les hablo. Yo es verdad que les he hablado mucho, les he cantado mucho. Alex, también otra de las características que a mí me, me llamó mucho la atención, la primera vacuna que se pone a los bebés que todos lloran, jamás ha llorado con una vacuna. Es más, él estuvo muy malito de los riñones, estuvo mucho tiempo ingresado, estuvo bastante mal y ni un análisis de sangre lloró, se lo llevaban las enfermeras que tenía cinco añitos y me voy a hacer un análisis de sangre. Llega al médico por la mañana y decía, doctor Pintos, ¿hoy cómo han salido los análisis? Estoy mejor, te estoy hablando de cinco años. Él oía con un añito, ya te digo, empezó a hablar muy pronto, oía una canción en inglés, solamente necesitaba escuchar un estribillo y te la repetía, te la cantaba. O sea, no paraba, paraba con las manos, eh, silbaba. O oh, eso sí que nos acaba de quicio. Desde bien sí, pequeñito y para tendría bien. a lo mejor un año y medio que empezó a silbar y no había manera de callarlo. O sea, lo teníamos, teníamos ¿Tenía? el escribido aquí, que decíamos, calla. Pero entonces, eh, lo que tenía a lo mejor era un poco de, lo que dicen, déficit de atención, que yo le digo un exceso de atención, ¿no? Exacto, sí, sí, sí, Gracias. sí, sí, sí, totalmente. Es más, para decirte que tú le dabas, eh, por ejemplo, le decías, por favor, Alex, ¿te puedes ir a la cocina, traerme un vaso de agua y después te vas a la habitación y recoges tu ropa? Pues en el camino, desde donde estábamos hasta la cocina, volví y me decía, mamá, ¿qué me has dicho? No me acuerdo. Sí, sí, sí. a lo primero claro dices me está tomando el pelo no sí. y después te das cuenta que realmente es que no se acuerda porque está pendiente de lo que tú le has dicho pendiente de lo que está haciendo lo que están haciendo sus hermanos pendiente a la tele pendiente a no sé qué o sea, claro y esto claro confunde mucho a los padres no porque claro en el colegio te dicen es que tiene déficit de atención es que no, no atiende es que... y no es exactamente así Exacto. lo que pasa es que está bueno, en su mundo porque a lo mejor tampoco no le interesa mucho lo que le explican el profesor Ahí pero está. eso no quiere decir que no sea capaz de entender al profesor sino que bueno, él utiliza sus capacidades de, de tener más atención de la normal para lo que a él le interesa Entonces, claro, sí, sí, es... sí, sí, sí. además piensa que es lo que decía que, que por ejemplo hasta segundo de primaria súper bien, o sea sacaba unas notas increíbles y con Alex sí que fue mucho más duro porque Alex a partir de segundo, de golpe y porrazo, eh, de saberse la tabla de multiplicar súper bien hasta la del 10, y estamos hablando de segundo de primaria, de golpe y porrazo, eh, se, le olvidó toda la, se le olvidaron todas las tablas. Es que tenía que hacer refuerzo de las tablas y decíamos, pero a ver, aquí está pasando algo. ¿Qué pasó en el colegio? Pues que era una lucha constante y a lo mejor me ponía a estudiar con él porque a lo mejor tenía un examen, lo preparábamos tres o cuatro días antes, pero tampoco lo podías preparar mucho antes porque entonces ya era un drama. No. Antes de irse al colegio le preguntabas, se lo sabía todo, llegaba al colegio y ya no se acordaba de nada. Claro, ¿qué pasó? Pues que entró en frustración. Yo soy tonto, soy un inútil, no sirvo para nada. Eh, eh, bueno, entran en, en frustración, en depresión, niños de 6, 7, 8 años que dices, pero vamos... Pero ¿cómo puede ser? No hay necesidad ¿no? de pasar por eso. Exacto. Claro. Y en el colegio, no, no, es que le falta estudiar más, no, no, es que te tienes que poner más con él porque tiene capacidades, pero eh, no se esfuerza lo suficiente. El tema de esforzarse. Yo creo que es lo más grave, que una persona, un niño, que se está esforzando, que se está dejando en la piel, que, que está estudiando y que llegue al, al, al examen o a que le vayan a preguntar el tema... Y si le haya olvidado y le digan, es que no te esfuerzas, pues para claro. que me no voy a esforzar, si me estoy claro. dejando la piel y no claro. me lo reconoce, claro. y encima no, no, se tanto, ríe de mí delante de todos en la clase. Claro, pero el tema está en que eh, el esfuerzo que él hace eh, no, no encaja en el sistema educativo, pero eh, que él se esfuerce, sí, o sea, claro... Aquí tendríamos que diferenciar ¿no? lo que es un esfuerzo para el sistema educativo, para los profesores en general, y lo que es un esfuerzo para el niño en sí, ¿no? porque el niño se esfuerza, pero no encaja en, en lo que es el sistema educativo, porque bueno, hay unas pautas que seguir y si no las sigues, pues entonces no, no eres mm, suficientemente inteligente. O bueno. Exacto. Eh, claro, y todo esto también luego pues, afecta la autoestima del niño, ¿no? que es, eso es muy grave ya, aquí ya estamos sí. hablando de temas ya más. Y algo que también afecta mucho es el bullying, ¿no? Que ahora está tan de moda, ¿no? Sí. Estos niños también, no sé si tus hijos, pero sí. en general eh, pasan por problemas de, de bullying, ¿no? Porque como ya no se les entiende y ya llevan las etiquetas, pues es también un motivo más para que pues, los marginen, los traten diferentes. Sí. ¿no? Sí, a Alex precisamente le pasó, pero no le pasó en el colegio. Sí que es verdad que, que le trataban diferente, bueno, diferente. Pasa que eh, al ser niños muy abiertos, muy extrovertidos, pues también se sabe ganar a la gente. Y también tengo que decir que en el colegio hay profesores y profesores. Hay quien eh, les ayudan más porque realmente tienen vocación y ven que los niños se esfuerzan y hay quien realmente pasa. O sea, hay profesores, no digo que sean la mayoría, eh, cuidado, no quiero ofender a nadie, yo hablo por, por mi experiencia, pero sí que es verdad que, que tuvieron profesores que, que, que se esforzaron y trabajaron con ellos, aparte para que pudieran eh, sobre todo subir la autoestima. Y el tema de bullying, eh, a Alex le pasó eh, en el club donde nadaba, que además yo era entrenadora. O sea, yo estaba entrenando, eh, lo, entrenaba a su equipo a su de, de natación. Y, y él lo que pasaba, que en el vestuario cuando acababan los entrenos, bueno, que eso ha existido toda la vida, pues viene el cachondeo, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Que como Alex entendía mejor con los adultos, Alex se iba a otro vestuario y, y normalmente hablaba con, con los socios que habían por allí y tal. Y, y, pero es que a veces le tenía que entrar a su padre a buscarlo el vestuario porque él hablando allí, venga, venga, venga, y no se vestía ni se duchaba ni nada. Claro, los compañeros lo veían raro porque él mismo se se distanciaba hasta que empezaron a hacerle la, la vida imposible. Y, y bueno, fue un tema bastante grave porque yo como era la entrenadora, eh, claro, yo tenía que separar lo que era la madre, ser mamá, ser entrenadora, ¿no? Y entonces yo tuve que decirle a mi hijo que fuera a hablar con la junta directiva y que les explicara lo que estaba pasando. Y, y bueno, total, que al final nosotros tuvimos que salir del club los, los cambié del club, yo dimití de mi puesto de entrenadora porque eran ya cosas muy feas eh, los padres de los otros niños eh, culpaban, culpaban a Alex no todos, pero sí que o que me decían es que eh, Alex está exagerando Alex estuvo yendo al psicólogo mucho tiempo por esto, mucho tiempo porque, bueno, lo hundieron es que si ya estaba hundido por todo el exterior, el colegio y tal y, y esto que era su refugio pues acabaron acabaron diéndolo y, lo, y bueno estuvo en psicólogo mucho tiempo costó mucho tiempo porque él entonces todavía no estaba diagnosticado de déficit de, de atención y bueno, fue luego que le diagnosticaron sí exacto, entonces hasta los 13, no, fue a primero de la ESO a los 12 años fue cuando se le diagnosticó el déficit de atención pero esto pasó pues como tres o cuatro años antes y desde entonces llevábamos arrastrando todo este tema. Claro, además se tuvo que modificar toda la, toda la estructura que teníamos en casa, ¿no? De, bueno, eh, yo buscarme otro sitio para, para trabajar, que, que por suerte no tuve ningún problema, eh, y buscar otro club para, para el resto, porque claro, no era, no era Alex solo, era Marc, era Mireya y era Alex los que estaban en el club. Con lo cual, y después... Ver la incomprensión duele como madre ver la incomprensión de los otros padres, porque tú dices, bueno, eh, si yo mi hijo hiciera esto, yo al menos, como mínimo, eh, tendría una conversación con él eh, en mi casa eh, y no eh, alabaría esa actuación delante del resto de los niños y delante del resto, o sea, del, del resto de los padres. ¿no? Eh, hubieron padres que la verdad es que muy bien y, y otros pues que, bueno. Mmm, cada uno actúa como cree en ese momento, y, y bueno, son lecciones. Yo les agradezco porque aprendí mucho de aquello y tengo que estarles agradecida. Y nada, y después, claro, cuando se le detectó en primero de la ESO, se le llevaron al cambiarlo de colegio también, eh, la psicóloga del colegio lo, lo estuvo mirando y tal. Y nos mandaron a otra psicóloga externa que tenía relación con el colegio y entonces ahí se le hicieron todas las pruebas y se le diagnosticó déficit de atención. Con lo entonces, cual, también... ¿tuvo tratamiento sí. farmacológico? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y qué tal el tratamiento farmacológico? A ver, eh, bien, pero mm, te das cuenta que es más bien eh, un placebo. Que ellos, los niños al principio se refugian, claro, a Alice ya también le, le, le pilló ya mayor, ¿no? Entonces, eh, ellos eh, confían, todo lo confían, lo de todo, toda la responsabilidad de los estudios, todo de la concentración, la ponen en la medicación. Entonces, hay un tiempo que les funciona. Pero claro, si tú eh, te están dando una medicación para que te concentres, pero mmm, realmente no te está haciendo nada, simplemente tú. Es el efecto placebo, pues claro, a la larga, lo que estás perjudicando es el cuerpo físico. No estás ayudando a tu mente a concentrarte, porque para ir a la, a la psicóloga, y lo siento, vuelvo a pedir disculpas, que no todas serán iguales, ni los psicólogos, pero para ponerlo, hacer puzzles, claro. dos o tres horas a la semana, y puzzles, y puzzles, y a veces repaso de deberes, que decía, bueno, al menos estoy pagando para que lo ayuden el, a, no, a hacer los deberes. Pero, Pero entonces qué el... síntomas, perdona, disculpa, Sí, los síntomas entonces que él tuvo a raíz de tomar los fármacos o qué es lo que al final eh, obtuvo de, de, del tratamiento farmacológico. ¿Notaste alguna mejora en cuanto a estudios, en cuanto a comportamiento, en cuanto a concentración? Al principio hubo más concentración. Y entonces eh, el tema de los estudios empezó a mejorar. Pero es que era algo ficticio. Yo creo que él estaba tan convencido que esa medicación le iba a hacer efecto que... Él ya ponía los cinco sentidos para que eso fuera es, así, ¿no? Exacto, exacto. Porque después él mismo dejó la medicación. O sea, él mismo la dejó... Él tenía que, de viaje de fin de curso, eh, si van de viaje a Nueva York y claro, eh, no se puede llevar eh, medicación si no es con receta médica y tal. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? No me llevo medicación, no quiero tener problemas. Y eso ya fue eh, segundo de bachillerato. Y no quiero tener problemas y no me la llevo. Y la dejó. Y la dejó. Y, y bueno, segundo de bachillerato no lo acabó. Porque en, en el instituto... Eh, bueno. Ya la medicación no le hacía efecto y ¿qué pasaba? Pues que los estudios iban mal. Y entonces, eh, yo le dije al director del instituto que para poder acabar segundo el bachillerato, que como iba así tan retrasado que me hicieran el favor de que eh, le hicieran hacer muchos trabajos, o sea, de cada, de cada asignatura, los trabajos correspondientes, que era una manera de entregar los trabajos y poder acabar, y te estoy hablando ya que quedaban como tres o cuatro meses para acabar el, el curso, ¿eh? El director me dijo que sí, que sí, que sí, que le mandarían a hacer trabajos y tal para que pudiera salvar segundo bachillerato y al final nos dijo que sí que lo, lo había pasado cuando se hizo la celebración de la graduación y tal y a la semana siguiente le entregan las notas y la había suspendido, con lo cual segundo bachillerato le quedó colgado. Entonces, otra frustración más para él, ¿no? Otra frustración, pero bueno, pasó el tiempo y ahora, ¿en qué situación está? Ahora, bueno, ahora... Hay... Ahora, con toda esta situación de, de, del coronavirus, estaba trabajando, estaba trabajando y bueno, a la calle directamente. Está estudiando informática, porque sí que es verdad que otra característica de estos niños, cuando son pequeños, la informática se les da, es una maravilla, los juegos eh, es también algo exagerado y a él le gusta mucho y entonces está, está estudiando esto. Y algo que se le da maravillosamente bien, que, que él no se lo acaba de creer, es la fotografía. Porque tiene una sensibilidad y tiene una creatividad, y a través de las fotografías transmite tanto. Eso ¿transmite? es verdad, soy, soy testimonio yo de esto también, soy testigo. Y que tú, tú, tú, has, sí. has visto, tú has visto las sí, fotografías sí, que, que hace. Y, y bueno, sí, son fotografías realmente muy bonitas parecen hechas de, de un profesional exacto, es sí, porque además sabe transmitir, plasma lo que él ve, lo plasma en la fotografía y, y eso es, no, es, no es fácil, es, es muy, muy complicado. complicado lo tienes que llevar muy adentro ¿no? y tener un alma creativa y Alex exacto. tiene un alma creativa pero creo que todavía no, no lo sabe o no bueno, lo acaba de le de... te tendrás que dejar tiempo ¿no? para que él mismo sí. vaya, vaya sí, viéndolo que sí tiene que muy madurar bien. todavía Sí, entonces ya para un poco finalizar, eh, de todas estas experiencias que tú has vivido con tus hijos, ¿qué, qué es lo que recomendarías a los padres o a la sociedad en general? ¿Qué crees que se puede mejorar con el tema del TDA? Que para mí no es TDA, es un, es un exceso de atención y energía, no, no es ningún trastorno. Pero tú, ¿qué dirías? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en la sociedad? Pues mira... Yo lo primero que le diría a los padres es que escuchen a sus hijos. Que no se guíen por lo que les dicen en el colegio, no se guíen por lo que dicen los amigos o los papás, los demás papás del parque o donde vayan. Que se guíen por su intuición, porque ellos saben, los padres sabemos cuando hay algo malo o hay algo bueno en nuestros hijos. Primero que se guíen por su intuición, que les escuchen. Que el hecho de que sean pequeños no significa que no entiendan. Entienden que nuestros hijos son nuestros maestros, que nosotros no tenemos que enseñar nada a nuestros hijos, son nuestros hijos que nos enseñan a nosotros. Para mí eso es esencial. Después, otra cosa que yo les diría es que compraran tus libros, porque ojalá yo hubiera tenido tus libros en mis manos para poder entender muchas cosas. Porque eh, aportas muchísimo, Neus, y, y aportas unas herramientas fantásticas, porque los padres eh, vamos muy perdidos por todo el tema de las etiquetas, porque el sistema educativo aquí en España no funciona, o sea, sí. que seguimos intentando meter información en la mente a base de memorizar y memorizar, y no resalzamos, no resalzamos todas las habilidades que tienen nuestros niños, que son sí. muchísimas. Entonces... Un niño que, que, tiene, eh, que es un artista, que tiene una cre creatividad inmensa, no le puedes poner a hacer matemáticas y obligar y matemáticas y matemáticas si tienes que sacar un 10 en matemáticas. No, es, hay que, que empujarlos a que, que hagan lo que ellos sienten que tienen que hacer. Entonces, por ahí el sistema educativo tendríamos que eh, intentar hacer ver eh, a los que están más arriba que desde arriba se ve todo muy bien abajo, y lo que tendrían que hacer es bajarse, poner los pies en el suelo y decir ¿por qué el sistema educativo en España no funciona? Uh -huh. O sea, porque estamos eh, yendo hacia atrás en vez de hacia adelante. Estamos subiendo una generación de niños frustrados y sin, sin metas y sin ilusiones y esto no lo podemos consentir. Así es. Después aconsejaría también a los padres... Eh, deporte, deporte y deporte <risa> eso, deporte y sobre todo, deporte, para estos... dep deporte, pero no sirve deporte de fin de semana, no si los padres se tienen que sacrificar a llevarlos un sábado o un domingo a que vayan a competir a nadar, a karate a lo que sea, si no lo hacemos nosotros por nuestros hijos ¿quién lo va a hacer? eso ah. está claro y que los vamos a ayudar muchísimo. Yo, como entrenadora de natación y que vengo del mundo de... Yo aconsejo la natación, ¿por qué? Porque es un deporte que mueve todos los músculos del cuerpo, mantiene la mente eh, eh, mientras estás en el agua, te da tiempo para conocerte a ti mismo porque piensas mucho, conoces tu cuerpo, que eso es muy importante también, y, y aparte, eh, sueltas esa ese esa energía ¿no? y, y sueltas sí. esa energía ¿no? que te sobra, entonces sales después del agua cansado y el agua, tú sabes que la vibración del agua eh, lo transforma todo, ¿no? Todo positivo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, a los, eh, les diría a los profesores que tengan mucho cuidado con las palabras y las etiquetas que ponen a los niños, eh, que si de verdad no es su vocación ser maestro pues que lo dejen y se dediquen a lo que realmente les apasione. Porque una simple palabra como tú eres tonto o que los demás compañeros se rían, eh, puede arruinar la vida a un niño. Te y agradezco te... mucho que hagas énfasis en esto último que acabas de decir, porque es muy importante, porque los padres, eh, claro, buscan siempre lo mejor para sus hijos, ¿no? Y entonces confían, confían en el profesional pero nunca se han parado a pensar si ese profesional realmente tiene vocación. Y esto lo remarco mucho en mis libros. Es súper importante que los padres pues, no, no acaten lo que dice el, el profesor uh, de buenas a primeras, si no es un profesor que realmente lo que quiere eh, es lo mejor para, para tu hijo, ¿no? Que... Sí, sí, además tenemos el gran ejemplo. De Finlandia, el sistema educativo finlandés. Pues, Ostras, sí. es que los maestros, para entrar, para hacer la carrera de maestro, necesitan la nota más alta, más que los médicos. ¿Pero por qué? Porque estos profesores son los que van a formar a futuros médicos, a futuros abogados, o sea, pues, a futuros sí. economistas. Entonces, si ya empezamos por esa base, entonces, ahora, si es una nota para entrar medio-medio, y que mucha gente entra porque no ha podido entrar en la carrera que quería uh -huh. y no, estamos, eh, eh, no tenemos esa vocación, no nos damos cuenta de lo que podemos perjudicar. Y más un niño que está creciendo y un niño que, uh -huh. se, que, que necesita expandirse y lo que vamos a hacer es contraerlo, todo lo contrario. Que, que vuelvo a decir que, que estoy generalizando, eh, que, que, que personas, profesores y profesores. Porque sí, yo he visto he visto de sí, todo. Sí, claro que sí, claro Pero que, que, sí. que un consejo para ellos, eh, que a veces también lo tienen difícil, porque los padres, es verdad que yo he visto padres que no quieren reconocer pues, que muchas cosas de sus hijos. Y entonces, claro, también los profesores a veces, el que realmente se preocupa por esos niños, a lo mejor es el que más palos con los padres se lleva. no Porque también. la educación sale desde casa, no desde el colegio. Exacto. Y la educación, eh, en cierta manera, ¿vale? tiene que ir compartida, pero la gran parte de la educación, civismo y todo lo que conlleva viene de los padres, desde casa, desde la familia. Y queremos a veces responsabilizar a los maestros en cosas que no, no, no tienen por qué. Pero claro, yo creo que todo eh, se basa en el sistema educativo. A veces los profesores tampoco tienen herramientas para poder trabajar. Bueno. Y, y, y recomendaría a los psiquiatras que por favor, eh, antes de dar medicinas, eh, la pastillita milagrosa que va a salvar a este niño, que opten por medicinas alternativas y medicinas que no perjudican al cuerpo ni que tienen efectos secundarios. Uh -huh. Y a lo mejor estos niños en vez de hacer puzzles, si se les da un poquito de cariño y un poquito de motivación, pues a lo mejor uh -huh. mmm, sale todo muchísimo mejor de lo que uno se espera como por supuesto, profesional. Por supuesto. Bueno, Vicky, de verdad que me ha encantado todo lo que has dicho, todo lo que has transmitido. De verdad que eres un ejemplo. Yo sabía que, a ver, eres una buena persona y una buena madre, porque yo he visto sí. también tu comportamiento con los hijos y es admirable. Creo que muchas madres que te puedan escuchar, pues pueden tomar buena nota de todo lo que has dicho, ¿no? Y antes de despedirnos, como cuando yo te he presentado nada más te he dicho tu nombre, quiero que ahora expliques un poco eh, a qué te dedicas tú, Vicky. Qué eres exactamente, porque sé que eres entrenadora personal, pero además, ¿qué más quieres sí, hacer? bueno, eh, soy entrenadora personal eh, de fitness, soy entrenadora de natación, soy instructora internacional de Aquafitness y de Rehabilitación Acuática, eh, entre otras muchas cosas así deportivas, y después soy experta en motivación y conectora social. Wow, qué interesante. Un poquito, ¿puedes explicar un poquito de qué es esto de. Vale, mira, eh, el, el tema de, de experta en motivación es sacar lo, lo bueno de cada uno, ver el potencial que tiene cada uno y hacérselo ver. ¿No? y que se, se conozca a sí mismo y, y se quiera y se ame y se abrace y, y pueda conseguir todo lo, que, todo lo que quiere, porque a fin de cuentas somos creadores de nuestra vida, pero nos lo tenemos que creer. Y conectora social, no sé por qué tengo ese don de que bueno, conecto con una persona y enseguida veo que esa persona puede conectar con otra que conozco también y pueden trabajar en conjunto y pueden ofrecer al mundo pues, todos sus servicios y todas las capacidades que tienen y todo lo bonito que tienen, ¿no? Y... De compartir, ¿no? Exacto, exacto. Estamos en este mundo pues para compartir experiencias, compartir sabiduría y a la misma vez eh, nutrirnos de, de todo lo que nos aporta el resto, ¿no? Y, sí, ¿no? y no sé por qué, pues mira, se me, da, se me da bien y nada más que hago que mira, oye, pues habla con fulanito, te paso contacto, tal, tal, tal, tal, no sé qué, pues vamos a trabajar conjuntos. Me encanta trabajar en equipo, Me encanta. Y... y nada, pues visto. bien, que te he visto. <risa> muy bien. ¿Y cómo se pueden poner en contacto contigo si quisieran tus sí. servicios? Porque, bueno, yo creo que a muchas personas les podría venir bien estos ¿eh? servicios. Pues, eh, yo encantada de poder ayudar a los demás. Pues mira, a través del Facebook y a través del Instagram, eh, yo estoy como Escenza Zacala con dos S's entonces, por ahí me pueden encontrar, me mandan un privado y yo encantada de la vida, de poder, de poder ayudar. Muy bien. Pues bueno, dejamos aquí la charla de hoy que me ha encantado. Te lo agradezco a mí. muchísimo de verdad que hayas aceptado mi invitación y hayas hablado de este tema que, que, bueno, que puede ayudar a tantísima gente. ¿no? Pues bueno, gracias y nos gracias vemos muy pronto. Gracias amigos Besito. y nos vemos por, por aquí, por las redes sociales. Un beso. Adiós.